Bueno chicos, uh, volvemos otra vez con el Far Cry, yo creo que ya, ya está más o menos, he grabado un poco, bueno, no he grabado, he jugado un poco fuera cámara y la verdad es que bien, me ha gustado, está interesante y bueno, ahora iba a hacer unas misiones así importantitas, por aquí salimos, ¿vale? Por aquí hicimos alguna misión que otra, ¿vale? Y he, y he, he llegado hasta aquí, ¿vale? He hecho esto sin pim pam fuera. Que tampoco era mucho, ¿sabes? Y he dicho, bueno, ahora que tengo estas misiones aquí, ¿vale? Vamos a hacer esta y esta, ¿vale? Esta supongo que se está moviendo, porque antes estaba aquí, ¿vale? Bueno, iremos estos. O sea, vamos a liberar a Darry, a ver qué se nos especie por ahí. Y vamos a hacer a ver si esta estos dos son yo supongo que es bastante importante, ¿no? Y vamos a hacer, a ver a ver qué nos qué nos depara, ¿vale? Entonces... Oh, ¿No a ese capullo! ¿Lo estás viendo, gente? ¿Eso? Está quemando la gente tío. tío. No, lo vamos a hacer. Toma. <ríe> pero qué payaso, tío. Ya empezó la partida así de bien, tío. Joder. De... Ya sabemos que a esta gente no se le tiene que atropellar. Madre mía. El tirago que me ha pegado. <ríe> es que me Es que yo también tengo unas ideas... Tengo unas ideas que para qué. Si es que... No puedo parar antes, ¿eh? No, no, Tú, yo tengo que... ahí, a saco Vamos no. Bueno. Y ahora sí Mira, tenía tres coches Y ahora ni coche, ni cuan, ni nada Voy bueno, a correr, pues no. Vamos a parar, a ver si vamos a hacer otro top, Pilloch. Pillo, Tengo tiraco Ole, este corre, ¿no? Uy, uy, uy es Que me he equivocado Es que claro, con los distintos juegos, la F O sea, el GTA es para si me muevo. Y que, a ver, no rompo nada. No sabes. Ahí con el triste, eh. domino ya, gente. y me lo Vamos a estudiarlo, esto. Vamos a estudiarlo, vamos a estudiarlo. Tenemos que ir aquí, y si aquí ya nos pegamos de hostia, no vamos a... <ríe> ¡Eh! ¡Que estoy aquí, gente! <ríe> bueno, voy a dar un regalito. Mierda. Parece que es el día en que los gilipollas pasean. Este, ¿eh? este sí lo atropellamos, eh. ¿Qué por es eso? ¿Son, ¿Son rojos? ¿Por qué? ¿Por qué es rojo este? Ya lo sé, pero tío, tú eres un pro ya, ¿eh? ¡Has hecho bien al llevarme contigo! ¿Cómo que ha he hecho bien? Eh, rico, mira. Richard, ¿esa es su máquina, en verdad sabe, eh? pilota, ¿eh? A ver, ¿qué nivel lo tengo ya? Este no, este no. ¡Mira! encontraba más objetos al saquear un, un cadáver. ¡Oble, oh, eh! Esta es la pasiva, esta de aquí, si os fijáis. Esto sería como las pasivas, ¿no? Este, por ejemplo, tengo que... Él, él tiene que hacer 12 bajas para que se desbloquee la, la, la, la grande O sea, hostia, este está cheto, este, este me mola El perrito es que me daba una pena que le, le, le pegaban tiros todo el rato tío, Y el perro se lloraba y me daba cosa, tío, no sé, no me gustaba Y bueno, tío, si le pegan, que le pegan a este, que es un poco empanado Vamos a ver qué se puede por ahí Vale. ¡Va, toro! ¡Hala, hola. Sí, está cabreado! ¡Pero no le abra la puerta! ¡Que me pega luego! ¡Vale! ¡No nos han visto! ¡Pobre Vale. ¡Un toro, eh! ¡Pero ha sido el tío que le ha abierto la puerta! ¡No me jodas! pasa ¡Hola! Eso, eh. En la diana. En la diana ¿sí? Si no me ayudas, morirás y me cago en los pantalones. Pero no, menos mal que te antes de que sucediera. ¿Has visto me la armica? Le he puesto mira y si el peor. Yo soy un crack ya casi ¿eh? ya ya ya. Se sé dice yo. que unos pirómanos de por aquí. Lo bueno es que todo el mundo tiene misiones, tío, pero no sé para las principales. Yo voy a ir haciendo. tengo que compro escucho sí sí roscón sí, Roscon, rosco, que me voy a ir ¿Y este ¿Supongo? me alegré mucho se dice que unos pirómanos de por aquí me da no quieren luchar contra la secta. me da una misión el oído pero que supongo que, que se autobús no está muy lejos no nos interesa aquí vale ves ¿Ju uh, juega con fuego pues nada bueno ya llegamos hay ¿eh? gente aquí y este y había y había había otro este o sea, de aquí a aquí A visto Vale, pues vamos a petar esto y hacer esto, ¿eh, gente? Claro que sí. Atención, me muevo. Vale, muévete, muévete. Pero pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Qué, ¿Qué me dispara? Vamos a dar un regalito a eso. Uy. Ya no tengo munición. Sí. No, no puedo hacerlo. Bueno. Pues ¡Hostia! ¿Qué me la han devuelto? O sea, tengo pocas de balas, tío. Bueno, tengo dos balas. Toma. ¿Dos cargadores o algo Voy a moverme. Venga, ah, no te Ya has encontrado algo. Oh, sí. ¿A qué le tengo que dar? No lo veo, eh. Te lo juro, eh. ¿Qué escuchas? <risas> Pomeja a la montana! <risas> ¡Qué mal, tío! ¡Este, este que lleva! ¡Frena! ¡Que frene! Este, este tiene loot, tiene, tiene nice, nice luz. Bueno, pero si frenas... Es de ¡Este lo vamos a probar Gracias por salvarme el culo. Ey, ¡Pero no! Te salvo Si paras, ¡Cubridme! Vez que tengo, Paso caso, que te caso! Pero es que no no, no, no, renta, eh No renta, si tuviésemos el 2 y el 3, sí Pero ahora no renta, tío Porque ahora tienes que disparar o algo Y, pues, ¿y ahora qué? Desactiva, pues vamos a desactivar eso Míralo Estás un poco, un, solo un poco, eh Fumbao Oh, ahí. oh sí, para ti sí. Vale. Antes de que nos no diga nada. Vamos a petar la a ¿no? Hay que tener ese chico aquí. Yo me aprovecho de las buenas personas como él. O sea, es que vaya. Sí. Sabes qué sí. Otro, otro. Uh, otro burrilla. Esto se llama burrilla. A burro. ¡Stop! Sí? Ya está, y ya lo tendríamos, gente. Es una misión de las más difíciles. Lo, sé si, lo, lo siento si para uno se ha hecho muy pesado. Me sabe mal porque desde luego ha sido muy largo. ¿Eh? Okay. Money, money. A ver, tú. Venga, deja que te eche un vistazo. ¿A dónde? Eh, dijo que la ayuda estaba al caer. Tu llegada no es una casualidad. Claro. A la mierda la secta claro. Es una distracción sin sentido sí. Tú y yo tenemos cosas más importantes Que hacer Dos palabras, amenaza, inminente Otras dos Catástrofe, mundial Y hasta ahí puedo leer bueno, no Escuchan queráis, ¿eh? todo lo que decimos Buscan palabras clave Para poder apuntar a nosotros Y hacernos volar por los aires Sí, sí, visto, sí, no lo, lo he visto. Tengo un plan para impedírselo Y tú me ayudarás pero vale. no avanzaremos hasta que destruyamos Los dispositivos de escucha que tienen En la torre de Purple Top Debemos ser más listos que ellos para poder Despistarlos y hacer que Bueno, ya has pillado la idea, ¿no? Que empiece la fiesta Joven, está loco, Tío, eh, aquí todo el mundo está loco, eh Te lo digo en serio A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? ¿Qué? ¿Para atrás? ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿Por qué? Aquí sí, sí ya, Por tanto voy, voy andando ¿Cómo sería esto okay. Estamos aquí cerca y ya lo empalmamos ahí junto, ¿no? Okay. Oye, ¿por qué me sale tan lejos? Ah, por... ¿son distintos? Ah, pues cuño. Uno aquí, el otro aquí y el otro aquí. Vale, Más cerquita, así ya lo hacemos, ¿no? No sé qué son, vamos a probar c uno. Y si veo que está ahí, nice, lo hacemos nosotros. Vamos a ir andando. Si llegamos antes. ¿O oh, no? ¿Sí? ¿Sí? No, perro. Yo ya me Que okay. Le va a pegar un tiro, pero me sabe mal porque este es civil. <risa> ¿A quién se la ha cargado ya? Madre mía. Este juego están todos volados. Te lo digo en serio. ¿Y esto? Se va, se, va, se va alejando, tío. No me jodas, tío. Leen por el culo. Aquí estoy. Voy de aquí. Oh, pues no nada. Os pues he pillado un poco nada. Con las, las manos en la masa. Ahí desprevenidos. Eh, una cañica de pescar. En el próximo vídeo... Voy a pescar. Ya de una vez, ya por todas. Porque estoy alargando esto y... Y no se puede, hombre. Aceptar, y ahora una misión, ¿no? Me va a salir. Perfecto. Genial. ¿Y esto No será esto aquí cerca donde tengo que ir yo. ¡A moverse! ¡A moverse, eh. No sé si ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Ven a los tenis, eh. Por fin. ¡Uy! Están entretenidos con el lobo Y el wolf eh, con mira y todo ¿Dónde que no? Me he visto ahí, eh Oh, coño, ¡Pocoño! Me estoy muriendo Que calza me ha pegado, ¿no? A ver Vale, porque me estoy ya. Me estoy asqueando ya. ¿Dónde tú quieres? Destruye. Espérate, te, te lo hago rápido. Sí, sí. Yes, papi, yes. ¡Hostia! Oh, yeah. Pero sí, lo ha abierto, ¿ves? Y ahora. Oh. ¡Ole, papi! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué de cerveza! ¡Ya está! Me cojo la caña de la y aquí vamos, me he hecho toda la tarde. <risa> Anda, que no. Manda pasta, eh una poca broma, eh Pero Es worth, es worth Es urgente, Vamos, si es Word. Bueno, me voy Me voy a hacer la misión principal Coño, me quedo ciego Me voy a hacer la misión principal Porque es que, es que esto no, no, no, no No es sano, eh No, no puede ser sano Llego hasta aquí No puede ser sano oh, Y esto Con chaleco y todo aquí, eh Muy bien, muy bien Se lo montan ¡Control la galemia! sobre aquí! A ver, vamos a ver. Vale, esto fuera. Vamos a ir al tío este, ¿no? ¿Dónde, dónde se le tenía que ir a ayudar el tío? Aquí, ¿no? Sí. Viaje rápido, que no puedo. Vale. No. no la pises. No la pises. Mira, hacemos así, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? hola sí. No, aquí ni ¡Tenemos a la secta delante de casa! ¡Creo que vienen a por mi avión! ¡No aguantaremos mucho más! El avión... ¡Sí! Este, este... ...pilota. Este, este... ...domina. Este... ...sabe. Bueno, gente... ...corto aquí y nos vamos allí. Bueno, gente, ya estamos aquí, ¿eh? Hemos cogido un quad, pero se nos ha liado. Un helicóptero me está persiguiendo y se nos ha liado. Pero... Claro, claro. Lo más normal. Normal, sí, sí. Oh. vamos a va, Vamos a ver. Ya me sale ahí el tono. Pues aquí se está liando pardísima. No, eh. Lo, lo siguiente, vale. Ahora que anda, me cierro. Ahí vamos, no, vamos. No, no, se lía, se lía, se viene. Ya que como un pro, a ver. Yo necesito el, el, el compañero. Compañero, ¿estás listo ya o no? lo piensa ya me he hartado de esta mierda uy uy uy uy uy uy uy vamos a pensar un poco una estrategia un poco más agresiva Eh, no me la cambies ahora qué te pasa no te quejes no me llores destruye ¿Qué te que de vuelta por Dios coño que se va vale quieres no ¿Eh? te pille es agresivo el juego eh muy bien. Perfecto. ¿Qué te pasa, tío? A ver. Tenemos ¿Eh? que ir a buscar eso, Oye, ¿no? Tengo que hablar contigo. Pues Estamos atrapados. ¿Sí? ¡Joder, atrapados! No. Juro por Dios que mataré a ese hijo de puta de John sin ¿Viste John a sin? esos santitos largarse con mi avión? No, no, no, no. ¡Lo necesito! Era nuestra única foto. Toma la ¿Y ¿Eso? Estos chalados. Uy, uy, uy, que es molia. Chapallá. Oye, vale, hay un tiro por chepo ahí, eh, cuidado. Vale, ahora va a explotar eso. Debería haberlo visto. Supongo que aquí tenemos que aguantar. Me he quedado ¿no? tirado. Está ahí. Vaya. Vale. ¿Dónde? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué llora eso? A ver, aquí tengo balas ¿no? Hostia oh, vale. oh, el gusanillo! ¡Toma! Vale, ya está, ¿no? Estoy ya, ya, no sé No te este vas a morir tú ya Coño, que me va a quemar todo vos, a tío, que incendio por aquí! Ya, ya. Sí, te lo juro, yo no he sido Ole. Es que vosotros me ayudáis a matar a vuestra gente que os da problemas a vosotros. Yo os voy a saquear. Ah. Toma. <risa> Ay, por 250 euros te he volado. ¿Has visto? No va! Que revivo. ¡Mira! ¡Boca a boca! Mi no de pin, ¡Mira, sale! ¡Mira, Ni mi ni mira! ¡Mira, tenemos, eh. saquear esta me gusta más, eh, que la otra. Pero quiero. Quiero la de. ¿Cómo se llama es eso? De pasito es Despacito, ponme de pasito la radio. Que si no, no, escucho nada. ¡Hombre, ya! ¡Joder! Sí, sí. No me lo puedo creer. Te lo vale. juro. Escucha. A ver, dime. Pinche. Lo necesito Dime, Era necesitas? nuestra única forma de pues salir vamos. de aquí vale. Iría Venga. yo, pero mi mujer está Perfecto. embarazada Y puede dar Hostia. a luz en cualquier momento No sé qué hacer Es que sin el avión estamos jodidos Pues, pues vale Por favor. Voy. Necesitamos tu ayuda Vale. Disculpa Nada. No me gusta ponerme sentimental Pues Por cierto, me echa llamo bomba, tío, ahí, ¿eh? Conociendo a la secta Habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed Johnson. Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto. Vale, sí. Sé que es mucho pedir, pero estoy desesperado. Ya vale. lo sé, ya lo veo Venga, la vamos a hacer, pero de cabezas, eh. Y este tío, y esta, y esta, y usted, ¿qué es esto? Contratar. John tiene un pequeño ejército vigilando la hacienda y el aeródromo. Se ve como. Si usamos algunos de sus juguetes ¿Eh? en su contra, sería un gran se Mira la cara superestirada, alargada. <risa> eh, más a toda otra misión, contratar. Yo te contrata, tío. Estoy preparada. Que se te ve más, más seria, ¿eh? eh. De momento vamos a contratar esto. Gracias. Oh, no he aprendido nada. mucho contigo. Lol, pero si no, he hecho, no te he hecho nada. No he contado lo de la noche, no he contado. Eh, ¿Pero dónde vas? Pero vamos a marcar la misión que tenemos que hacer. Eso es lo más importante. Esta, ¿no? Piloto, perfecto. Pues si me haces un favor de llevar. Pues ¿Eh? oh, bueno gente, me lleva la chaty y eso ya vuelvo luego. Bueno chicos, ya me ha dejado por aquí. Vamos, mofa. Y estamos por aquí, ¿vale? Os podéis dar cuenta.. Hemos hecho de por aquí. Y he pasado por aquí, ya que he estado. De gratis. Bueno, aquí se lía, ¿eh? Tenemos que petar esto y hacer la misión del chico este. ¿Tengo un acompañante o no? No tengo. De momento no. La chica esta no me quería acompañar. Ahora le voy a decir que me acompañe ya. Que sí, que va siendo hora, ¿eh? Y tengo que desbloquearlo, ¿vale? Ella tiene que hacer 5 bajas para desbloquear este como habilidad. Y luego tenga que hacer 12 para desbloquear esa. Vamos a ver. ¿Cómo se desenvolupa? No sé cuántos elementos. De momento, no me ponen mi canción favorita. Ahora te veo. Ver, es marcha. Tengo más de un De momento, me pongas. Yo quiero bailar toda la noche. Si no hay nadie, estarán todos en misa. Porque aquí, aquí, aquí se lía, ¿eh? Madre mía la que hay aquí. Madre mía, la pez caso, por Vamos, Madre vamos. No, no, sí. sí! Tú no, no, no, no, no, no, no, a la puerta. No. que con un láser va apunta a apuntar este. Para eso? Sí, tenía láser, ¿no? Qué cheto. Es que me, me estáis. No te veo, tío. No me voy a hacer algo. No, vale, me vale, voy a meter dentro. Serío. De voy arriba a ver si Puedo sí, sí. Ya está. No le vale, da, ¿no? Presta lo que sepas, lo que sepa. ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! este? ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué me está hablando? No te veo, tío. Te juro, no veo. ¿Dónde está? Hostia, ¿Cómo ha volado? ¿Cómo vuelan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Refuerzos acercándose desde el norte! Oh. mía la que salía aquí, eh! Pero nada, nada. Cuando sea, queráis, os voy a llevar a vuestra casa con la mami. Que os haga la cajita Dios, wow. yes, papi, yes. Klein. Me mejor dicho. Pero vaya pedazo con su prompa a mí, eh. ¿Sí, esto? Ahí, a quemar. Bien hecho. Ahora vale, tengo que quemar un silo, no sé qué tenía que quemar por aquí, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. Vale. Corredor. ¿Has tomado vale, mi bien. lugar en nombre de tu insignificante resistencia? Oh, oh. Uy, uy, uy. No. Y nos va a dar una pequeñita misión local, ¿no? Gracias por liberar este lugar. Tarde temprano lo recuperaré. Tú, eh, yo tengo esta, vale, vale, vale, vale, vale. Quiero que me ponga. Que me está hablando, perdona, eh. Me está hablando alguien y que he sudado de él como. Madre mía, a ver. ¿Dónde tengo que ir? Tengo. Ah, pues. Me la va a ya. Se sí, vamos a hablar con el tío este. Sí, sí. Le hemos conseguido una pedazo de niveles? Ay, ay, ay. Que tengo. Sube. Se viene. Gente, se viene. Easy. A ver, acelerar, tirar a la izquierda, esta, la D, pista de bombardeo, pista de bombardeo. Oh, tío. Yeah. Oh, tío. Yeah. Vale. No lo no, veo. No.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 No me jodas que me van a dar turbo también. Manténlo estable. A ver, que esto va mentos, tío. A Voy a pedirte que inclines el ala izquierda. Es la que me preocupa. Siempre se revela un poco. Ay, pai. ay, ay, ay, ay. I'm on my pai! Sí, es una cogí si que tengo. Si lo fuera mal, ya habrías hecho. Yo lo tocaré. mira qué profesional. Sí, sí, y lo de qué te la memoria hoy mola, me ahí. mola, bola mola Suena como a cacharra. ¿sí? Sí. Uy, yo no lo no sé. Esto, la conducción, mejor a mano. has metido en la misma hacienda de John y has salido en tende? Vaya lección has dado a esos cerros. Claro. Si habrán quedado perplejos. Claro, sí, okay. sube. sube. Lo que son titos estúpidos eh, pues está bien el juego. No hacen otra cosa Se plantan en tu puerta como hicieron conmigo Y se llevan lo que se les antoja Oye, oye. Vale, por aquí no es, déjete ¿Sabes? Haber Ah que mira, no. claro, tenía lo de... No esto, palabra a los Rey. La puta es que te pasando de esto lo pasas por el lado no te coge, no sé tienes hecho, que sí. volver a hacer la vuelta y volver a bajar, te... vaya puta ¿verdad? Verás una gran bifurcación en el río, mira a la derecha Vale, ahí esto debe ser la gracia Sí. cierra todo... sí, la que cabeza que y todo de <ríe> pero entre tú y yo, no sé si yo para eso mal no, no se ¿eh, me gente hogar, que así sea. Vale, sí, correcto, ¿no? pero quiero, quiero lo de yo quiero meter un petardazo ahí oh, bueno. sí, como sabes de la virgen te, te vas a comer otra vez y todo el recorrido de cuando baje lo miramos tanto esfuerzo vale, vale. El ¡Qué pasado, tío! es pa... ¡Para! Por... A Pucha, ¡Para! No Pucha, para a ahí, ahí! ¡Para, para! para Hostia se le... Pucha, que esto puede dar por lulo, ¿eh? Vale, y ahora que le tengo delante se me acaba la batería, no me jodas. Bueno, nuestras aguas. Bueno, bueno, desrolles y dame ya la misión ya por hecho. Ay, ay, ay, no lo veo eso, no veo. No tengo. Supongo que tengo que usar los porteros. Aquí lo como para ya contener no 3 a ver cómo era el botón. R, D Vale, ah, ya está. Los suelen reportar al norte de mi vista Acaba con ellos antes de que bueno, bonito, rico vamos, vamos bueno, vamos a comer todo el vídeo aquí con, eh, con la mierda de esto ¿sí? no, no, pues... eh, pero se me da bien, no? a ver un poco manco, pero eso viene de naturaleza ya como si en serio, eso ¿sí? cuando dice destruye que se quiere que te destruye? Vale, vale. <ríe> Vuelve, vuela. sé, circular, vuelo. Esto no, de otra manera no creo que se pueda hacer. Tan rápido digo, ¿eh? eh. Lo del mortero me mola, eh. Dicen que el aterrizaje es lo más complicado. Dicen que de mí ya te olvidaste. de Ah, vale, vale, vale. Se viene, gente, se viene, se viene cuando nos cargamos del morro. El culo y todavía no entero, verá. Mira, mira, gente. Mira, Menudo aterrizaje, colegas. gente que. ¡Para los brazos! Que Por... no sé qué aquí. Ha sido suave. No. suave ahí, que bombro, madre mía. ¡Qué profesional, madre. madre mía. La primera vez que lo cojo y como ya. ¿eh? Cielo santo. Cielo santo, míralo. Sí, sí, lo veo. Joder, lo conseguiste. sí. ya sí. hiciste, yes, papi, ya. Yes. A ¿Quién? ver, te lo voy a un El poco. Pero ¿eh? Pero pasa sí, no lo he oído. Eh, vamos, girémoslo. Yes, papi, yes. Venga, agarra. A Agárramelo. ¡Vamos todas <risa> yes. Es la primera vez en mucho tiempo que siento que la suerte me sonríe. Nah, no, no la suerte soy yo, apetón. ¿Quién? Vamos. Ahora dime que no lo han jodido. Sabes, este día es increíble por un cacharro de Increíble, ¿eh? Está ¿Quién? Vienes ya? Sí, ya voy. ¡Coño! Ay, Dios, qué mujer está. Da igual. Mi abuelo lo consiguió tras la Segunda Guerra Mundial. Esto, su niña mimada. Él compró modificando en Puto estos Nick. años. ¿Qué? ¿A qué apareceras? ¿Qué? Esos cabronazos no se rinden nunca. Con han sí, mira, yo voy mejor por aire, pero tú eres una bestia por tierra. Los atacaré por arriba y tú por abajo. Vamos. Yes, papi, yes. Vamos, ¿Qué? vamos, gente, no vamos. Hasta que vuelva. Cuando vuelva ya tendrá hijo Como todo, muy americano todo. Claro, sí. Se, ahora, ahora me tienen que dar bazooka. Venga, venga. Y cuando quieras, ¿eh? ¿Qué me dan un cuadro. No sé por qué, pero me dan un cuadro. Has calentado bien las armas, pero yo las voy a poner al rojo. Tim está en casa. Confío en ti, compañero. Mantela a salvo. Muy bien. Me va a salir el visto. No. ¡Ayudadme! ¡Sac! ¡Sac! Justito, que ¿no? pues no. ¿Eh? gente, justito Que no veo nada, tío. No, no, I, I don't see eh. Me bueno, me salva. El infierno deberá esperar. Sí, sí, Pero Corre, corre, corre, corre. Vale, tenemos que no, no, ir a algún no sitio. No, no, no, vale ¿Vale? No ¿Qué debemos no, no, hacer? ¿Vale? ¿Qué debemos hacer? Pues no, nada, yo subir aquí y este tío a ver ¿qué coño haces tú dentro de la casa me lo cuentas? por favor no! están atacando el hangar el seguro vamos Easy, easy, Pues yo llevo 8 ya eh, al menos No Voy a cargarme a los francotiradores del tejado ¿Qué tejado? ¿Dónde están? Ahí, hijo No sé si se cae este Vamos a venir, gente A lo grande, si no, no sé No, no sé Los francotiradores Ah, oye, gente Pero lo cargué yo antes que el, el, el, el avión, verás Voy a acribillar a estos opamoyas. ¡Esa La boca! Tío. ¿Tú te crees? ¿A tiene que decir las cosas? ¡Toca, darse prisa! Me da pasta Este es uno. avanza avanza ¡Una no, no. Esta juventud. Pero, a ver, me has hecho venir hasta que te vas a comer un puño, tío. ¿Qué está pasando? Vamos. Vamos. Vamos. ni Tira granadas, tío. Uno, dos, fuera. Fuera. Vienen más por la pista. Tranquilo, no te preocupes. No me acerques mucho. Voy a tirarles una bomba a esos. Vale, una que me Están a punto de matar. Y no se puede no curar. Mucho. Voy a tirarles una bomba a esos. ¿Pero qué? El medio no te voy a dar. ¡Fuera! ¡Fuera! Hey. Ah, ahora, ahora sí que lo hacemos bien. Nos puedes ayudar con el equipaje? Voy. Hecho, gente, vámonos. No. Venga. No. Es nuestro hogar. ¿Quién? es que no entiendes. ¿El qué exactamente? Que están saqueando nuestra tierra, secuestrando a nuestros amigos y vete a saber qué más. ¿Qué? Eh, cábrate con el hombre. Claro, eso. Sí. Métele a una calla. Nick, ¿qué te ha pasado a la cabeza? Tu abuelo suena? construyó este lugar. ¿De verdad vas a renegar de eso? Venga, va, hombre. ¿Y qué hay de las veces que dijiste que le legarías el negocio a nuestra hija? Oh, hijo. dije que le legaría el negocio a nuestro hijo ya has visto ah, la ah, es una miro. niña era una pantalla cutre en blanco y negro no puedes fiarte de los chismes Nick de la antigua este ¿eh? venga Nick hombre venga Nick sabes que siempre sí, está constante recapacita re yo igual mm. La gente parece que la familia Ray se queda. Así ah, me gusta, hombre. Eh, no sé. Oye, para apoyo aéreo, pégame una voz. ¿Vale? ¿Sí? Sería como en dos hombres y un destino. Nick, pero si al final mueren. Oh. Por favor, cuídate. Lo que pueda, hija mía. Lo que pueda. <risa> eh, bueno, estoy hasta luego, oh, mi avión, Está muy guay, está muy guay. Me ha gustado, ha estado bien, ha estado entretenido. Sí, sí. Un poco manquillo, como siempre. Y como podéis ver, ya ahora tengo otro. Que necesita una bomba, él te la suelta. Una ráfaga, pues, agáchate. ¡Eh! Pues lo vamos a probar otro ratito, ¿no? Y bueno, gente... Eh, lo dejamos por aquí vale Intentaré subirlo Más pronto por posible Otro de Far Cry Y tengo pensado otra cosita Y este que dice Ahora me tiene que, me tiene que estropear ¿Me ¿Escucháis? ¿Y eso es de ahí? Mira. ¿Ahí? ¿Esto es de aquí? ¿Esto es de aquí? ¿En el próximo vídeo? Mira, o sea, dale like, apóyalo Y nos vemos en la próxima